Enséñame Señor a servirte Enséñame Señor a adorarte Enséñame Señor a decirte que en mi vida no puedo vivir sin ti Enséñame Señor a mirarte En mi dolor y angustias quiero verte Saber que a mi lado tú vas siempre Y tus ojos que me miran con amor Enséñame Señor a servirte Enséñame Señor a adorarte Enséñame Señor a decirte que en mi vida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 Yo no sé vivir sin ti No permitas que mi alma Se resista a seguir Porque tú eres lo más bello Que en la vida tengo hoy No me dejes, no me sueltes Te lo ruego mi Señor Aunque tenga mil defectos Y carezcan de valor No te olvides que un día Nada de eso te importó Me tomaste con tus manos Y limpiaste a mi ser Cuando nada en mí valía Y vivía por vivir Nunca dejes deslizarme Te lo ruego por favor Si perdiera tu presencia ¿Para qué entonces vivir?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 Nunca dejes deslizarme, de te lo ruego, mi Señor, si perdiera tu presencia, ¿para qué entonces vivir?